la firma de cinco decretos el presidente de la república Guillermo Lazo reconformó su gabinete, nombró a Pablo Aracemena como ministro de economía y finanzas, a Darío Herrera como ministro de transporte y obras públicas, a María Gabriela Aguilera como ministra de desarrollo urbano y vivienda, a Andrea Montalvo como secretaria de educación superior, y también a Alfredo Ortega como presidente del consejo directivo del IES. Como representante de estas nuevas autoridades tomó la palabra el ahora ministro de economía y finanzas Pablo Aracemena, él dijo que manejará las finanzas públicas de forma eficiente y eficaz y que el corazón de su política será el orden y el gasto social. Escuchemos lo que dijo. Nuestra economía atraviesa un proceso de reactivación que es trascendental para el desarrollo de un mejor país y se necesita que los escasos recursos del Estado sean, administ sean administrados con criterios de eficiencia y equidad. Que la provisión de servicios públicos sea ágil, que llegue a todos los rincones del país, ...y que impulse la economía de los hogares. Aunque el presidente de la República, Guillermo Lazo, aseguró que estos cambios no corresponden a la coyuntura, al paro nacional... ...sí criticó que durante estos 18 días de protesta el país haya perdido mil millones de dólares. Incluso le pidió a organismos internacionales como la UNICEF que analicen la presencia de menores de edad durante estos días. Producidos en nuestros campos, en nuestra ganadería, que muy bien hubieran servido para muchos de aquellos niños que no, tienen, no tenían por qué estar presentes en las actividades de protesta. Yo llamo a los organismos internacionales, a los derechos humanos y particularmente a la UNICEF, llamada a cuidar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que se pregunten, ¿qué hacen los niños en una protesta social? donde infiltrados provocan violencia, violencia para herir y hasta para matar. Durante su intervención también dio duras declaraciones respecto a la corrupción. Dijo que de forma diaria a su despacho llegan solicitudes de sobornos y corrupción y que en este caso el gobierno no se prestará a entregar hospitales a cambio de votos. Es que el gobierno no tiene operadores políticos, es que el gobierno no tiene experiencia política. Y esta es una buena oportunidad para decir que aciertan los que afirman eso. Nosotros no tenemos ni hombres ni mujeres del maletín. Nosotros no hemos entregado, ni vamos a entregar, ni un solo hospital a cambio de un voto en la Asamblea Nacional.